Hola mis hermanos y en la gloria, aquí en la fe que conquista, otro jueves más, otra semana más, dando las buenas nuevas del reino de los cielos. Hoy con una semana maravillosa, siempre con frío, calor donde tú estés, pero siempre de morir la gloria y la honra del Señor. Hoy con un tema maravilloso, como siempre lo digo, todos esos temas que nos pone el Señor son maravillosos, pero siempre y cada semana el Señor está hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Y algo que el Señor nos habla es cuántos han pedido a tu cabeza, como Juan el Bautista han pedido la, eh, ese Herodes, cuántos herodes hay. Alrededor de tu vida y han pedido tu cabeza, eh, esa Herodías, recuerda que era el hermano de la esposa del hermano de Herodes, eh, Felipe. Entonces, eh, recordemos que eh, el Señor hoy nos va a hablar a través de, del Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 1 al 12. Y mira que el, el, eh, también esto nos habla en Marcos 6, eh, capítulo 6, del 14 al 19, de Lucas, eh, versículo 9, 7, 9. Entonces hay diferentes maneras que los diferentes evangelios nos están hablando cómo eh, se sentía Herodes y cómo Herodías pedía la cabeza de Juan. Y vamos a leer rápidamente este, estos versículos de Mateo. Eh, muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el retrato la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes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 Por lo cual, este le prometió que con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el, el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a, mandó que se le, que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los, uh, sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mira, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidente, eh, si los ves por primera vez, bienvenidos aquí a la Fe que conquista. Por Cristianos en la Gloria. Nos eh, puedes visitar por páginas, nuestra página de internet, que es nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Dale siempre las buenas nuevas del reino de, los, eh, de, de los cielos a tus amigos, a tus familiares, comparte tus videos. Mira que el Señor cuando dice, han, cu ¿cuántos han pedido tu cabeza? Mira que cuando leemos la palabra en el, primer, en el primer versículo, en aquel tiempo Herodes, eh, el retralca, oyó la fama, ah, la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es, este es Juan el Bautista, uh, ha resucitado de los muertos y por eso uh, actúan en él estos poderes. Mira que al saber que somos esos hijos de Dios, que reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida. Cuando habla de Jesús y de su gloria, uh, la fama de Jesús habla de que ya conociendo de Jesús y cuando hace, uh, hacemos esa transformación, Dejamos que el Señor transforme en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Eh, él pagó un precio eh, grande y poderoso eh, en ese madero. Eh, y, y Él nos ha dado cosas maravillosas como que ser esos frutos. Y, somos esas, eh, y por esos frutos se estamos siendo reconocidos. Y es por eso que el Señor, tu forma de hablar, de comportarte, de vestir, de ser, te van a identificar por la forma de ser del Maestro. Entonces, todo el mundo creía que era Juan el Bautista resucitado, pero no, es Jesucristo en nosotros. Y cuando, cuando, cuando Jesucristo se, eh, tenemos a Jesucristo en nosotros, ya nuestra forma de hablar, de comportarnos, de, de vestirnos, de actuar, a mucha gente no le va a, crear, no le va a agradar. Y van a pedir nuestra cabeza, y van a pedir, eh, el enemigo va a poner eso en sus, en, sus, en sus mentes, y después va a llegar a sus corazones, queremos la cabeza, queremos destruirlo. Puede ser un amigo, un familiar, no sé. Pero ¿Cuántos han pedido tu cabeza? ¿Cuántos realmente tienen envidia que tú conoces a Cristo? ¿Cuánto, ¿Cuántos tienen envidia de que realmente has visto lo sobrenatural? Tienes esa paz dentro de ti. En el nombre poderoso de Jesús. En sus corazones hay envidia, rencor y supuestamente, una vez más, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es, es ir a Dios. ¿Estás haciendo la iglesia únicamente por hacer un club social, como lo hemos hablado últimamente? ¿O estás buscando realmente la presencia de Dios y estás haciendo ese fruto Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Mira hay un punto que nos pone el Espíritu Santo en esta emisión. Cuando hablas la verdad, pide en tu cabeza, como cuando lo, lo que dice el Evangelio de Juan 8.32, porque la verdad os hará libres. Vamos a quitar vendas, el Señor nos quita vendas y por nuestra actitud, nuestra eh, cuando hablamos la verdad, y mejor dicho, van a ver muchas herodías eh, que van a decir: a, Le van a decir a ese 2: Queremos la cabeza de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios, porque nos está, eh, está obstaculizando lo que queremos hacer en el mundo. Porque recuerda que nosotros somos luz en las tinieblas, sal en el mundo. Y es por eso que el Señor está diciendo: Cuántos Juan el Bautista hay que están dando ese gran, ese gran testimonio. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones? ¿Cuántas personas están pidiendo tu cabeza? Satanás la está pidiendo porque es un, eh, para él tú eres un tropiezo, porque no puede hacer la, la, lo que quiere hacer con el resto de tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque tú oras, porque tú ayunas, porque tú tienes una, congrega, una, una consagración con el Rey de Reyes y Señor de señores, el nombre poderoso de su nombre. Que tienes a, a su Santo Espíritu en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que, la, una vez más, y, conocer, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Es un versículo, en el versículo maravilloso que nos habla eh, a, aquí el Señor, es que en este, vamos a ir rápidamente al Evangelio de Juan, y mira lo que nos dice en el versículo anterior de ese Juan 8:32. Que, que el Señor me está, nos está llevando en este momento. No lo teníamos aquí, pero el Señor, mira. Eh, y con el y la verdad, y la verdad os hará libres. Y mira lo que dice anterior, en el versículo anterior, dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en Él. Tú crees en Él, y mira lo que dice el Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, escucha esto, si, si vosotros permanecéis en en mi palabra, serés verdaderamente mis discípulos. ¿Realmente tú eres ese gran discípulo? Tú dirás, sí, Señor. Gloria a Dios si lo eres. Si no eres, llegó el momento de hacerlo. Estamos en tiempos posteriores, iglesia. Pedimos por una Colombia. Pedimos, oramos, ayunamos por esta Colombia querida, por todas las naciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Orar los unos para los otros, nos lo dice el Señor. Mira que, eh, regresando otra vez a Mateo, Capítulo 14, con el que comenzamos, en el versículo 5, uh, Mateo capítulo 14, versículo 5, viene lo que nos dice el Señor. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía, tenían a Juan por profeta. Mira que ya nosotros teniendo esa comunión, teniendo ese nivel sobrenatural, gracias a la misericordia y la gracia del Señor, ya nos conocen y tienen temor de que si se meten con nosotros, puede pasar algo. Porque ya en la, hasta, la, a, a, y hasta los brujos, o sea, las, los, las personas que no hace este daño, yo toco a este hijo de Dios, me va a pasar cosa grande. Me va a pasar algo que no quiero que me pase. Y es por eso lo que dice el Señor. Y Edoes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Lucas 6, del 43 al 45, eh, nos dice que por los, por los frutos los conoceréis. Por esos frutos seremos conocidos. Uh, esos, mira lo que nos dice, eh, rápidamente te lo voy a leer porque el tiempo se nos está acabando. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos. Esos higos son como esas flores de los espinos de, de, de las zarzas o esos arbustos se se vendían uvas el, hom, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno escucha esto y el hombre malo del malo del mal de lo, de, del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca cuidado mi hermana, mi hermano que si tú estás, estás pidiendo la cabeza de un hijo de Dios hay un problema ahí tú no te estás metiendo con ese hijo, con esa hija te estás metiendo con el gran yo soy ya para ir terminando rápidamente, en el Evangelio de San Marcos 6.20 nos dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. Miren lo que nos dice la palabra, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy per, perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Muchas personas saben que somos esos hijos de Dios, que tienen que tener cuidado con los que nos dicen, porque aquel que se meta con nosotros, como una vez lo dije, se meten con el gran oso. Nosotros somos esos ositos pequeñitos. Se meten con el gran oso, con ese gran yo soy en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, maravilloso es, ah, hermoso, eh, marav eh, hermoso eres, Señor. Cuando te quieren ver, porque tienes la gracia de Dios en tu vida. Recuerda esto. Muchos querrán tu cabeza, muchos querrán eliminarte, muchos querrán apartarte. Y el enemigo va a hacer todo lo que pueda para destruirte. Pero recuerda que Dios nos dio una promesa, que, que, que tendríamos aflicciones, que era vencido al mundo. Él no dijo que no íbamos a tener, que sí íbamos a tener, pero con Dios, con Cristo, somos más que vencedores. Eh, mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí, en la fe que conquiste. Siempre daré la gloria y la honra al Señor. Bendiciones.